Bien, pues vamos a la siguiente parte, que es el hexadecimal. Tenemos que entender que esa es la única realidad que existe. Es decir, nosotros podemos programar en ensamblador, podemos programar en C, podemos programar en C Sharp o en Python, pero el hexadecimal, y en última instancia código máquina en binario, es la única realidad que existe, es lo único que auténticamente se ejecuta en nuestras máquinas. Por eso es importante el paso que hemos hecho de conocerlo en detalle, de trabajarlo de entendernos con él, porque ahora, cuando trabajemos más arriba, que nos vamos a ensamblador, no vamos a dejar de imaginar y de entender que eso se traduce a código máquina. Y ya sabemos cómo es el código máquina, eso nos va a permitir ahora en el primer paso entender el proceso de traducción del ensamblador, porque si entendemos bien Cómo el ensamblador funciona, lo podremos usar mejor. Y esto, os lo digo por experiencia, esto que voy a contaros ahora, y lo mismo que os he contado hasta el momento, puede parecer mucha teoría rollo, pero es que realmente hay una cuestión súper importante que lo noto todos los años, y es que hay errores de concepción en cómo funciona la traducción de ensamblador a código máquina. Eso es lo que quiero que paliemos en esta clase, porque... Si no, luego a lo largo del curso se ven muchos problemas del hecho de que pensáis que se traduce de una manera, pero en realidad no es eso lo que está pasando. Y entonces programáis pensando que pasa una cosa y eso no sucede y por tanto lo que ocurre hace que no funcione como queréis. ¿Vale? Por eso esto es tan importante. Entender el... Yo voy a programar el ensamblador, sí, pero ¿cómo eso llega hasta donde hemos llegado ahora? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Porque hacerlo a mano sabemos, pero nos lo van a hacer a máquina. Es decir, hay un ensamblador por detrás que lo va a hacer él. ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Bien, vamos a ello. Cuando yo ya quiero programar el ensamblador, ya uso un editor. Ya me voy a un editor normal y corriente, a un sublime, a una cosa de este estilo. ¿Vale? Entonces ya la cosa es un poco más amable, un poco menos gruesa. ¿no? Eh, yo ahora, por ejemplo, tengo mi Gamebin, pero yo... Quiero programar en ensamblador, ya uso un archivo de texto y entonces creo un game.s. ¿Vale? Mi game.s lo abro en ensamblador. A mí mi game.s no tiene nada. Y yo lo primero que quiero hacer en ensamblador es programar, como todavía no sé ensamblador, yo soy un tío del código máquina. ¿Es qué voy a hacer? Voy a programar código máquina, solo código máquina y entonces hago así. Esto es ensamblador ya. Lo que pasa es que, como yo sé código máquina, puedo hacer esto. Y, es, y, y esto puedes hacerlo en ensamblador, así, sin apelo. Pero en ensamblador no pones LDA y estas cosas y tal. No puedo poner esto. ¿Vale? ¿Por qué pongo esto? Ahora lo vais a ver. Entre otras cosas, la ventaja del ensamblador es que esto es un editor de texto que se va a traducir a código máquina, se va a traducir a bytes binarios. ¿Vale? Pero aquí yo puedo poner las cosas de otra manera. Puedo hacer esto, por ejemplo. Y puedo hacer esto. Y entonces ya lo he dividido en tres instrucciones. Porque yo ya las veo. Y ya puedo... Esto ya es un poco más organizado. no Porque aunque sea código máquina. Como lo estoy haciendo en un editor. Y esto se va... Ya ahora podré copiar instrucciones una a una en líneas. Sigue siendo código máquina. ¿eh? Eso sí. ¿Cómo traduzco esto a ensamblador? A, uy, a ensamblador. A código máquina. Bien, en, en CPC Telera lo que usa es... Eh, en la carpeta de SDCC, ¿vale? Hay un binario, y aquí está SDASZ80. Este es el ensamblador, ese es el programa ensamblador, el que va a leer vuestros ficheros de texto en el ensamblador y los va a traducir, pero no los traduce directamente a código máquina. Ahora veremos lo que hace, ¿vale? Yo voy a hacerme un alias, igual que antes esto lo llamaría ASZ80 para que sea más cómodo y rápido si pongo ASZ80 veréis que hay un montón de cositas ¿vale? lo que se hace en cpctl normalmente es coger un fichero y se le hace en esto que tengo aquí yo tengo mi fichero game.s que es el que voy a convertir entonces hago ASZ80 menos L menos O y menos S game.s y cuando hago esto, veréis que me aparecen un fichero lst, un fichero rel y un fichero SIM, que son básicamente el L, el O, que es el rel, y el punto S. Las tres cosas que le he puesto menos L y menos S es para el SIM y el list, y el otro es el rel. ¿Y qué tienen estos ficheros? Vamos a verlo. Yo, si abro el fichero punto lst, que es este, Fijaos lo que hay aquí. Aquí está mi código, lo que yo he escrito. Y ahí está lo que él ha traducido. Esta es su traducción. Esto es una dirección de memoria. Y esto es un contenido. Aquí pone 0, 3E, 88, posición 2, porque esta es la posición 0 y esta es la 1. Posición 2, 32, 00, C0. Y eh, esto de aquí es porque eso está... Aquí se hace graph, ¿vale? Eso es, es el código fuente. Posición 5, ¿vale? 2 y 3 bytes que he ocupado, 18 fe. Esa es la traducción. Pero esa traducción no va tal cual a código máquina. No ha generado un binario. En realidad, ha generado esto, que es un fichero punto .rel. ¿Vale? Este fichero punto .rel es un pseudo-binario. Esto es lo que estáis acostumbrados a ver cuando programáis el punto .o. Solo que aquí se llama punto .rel, ¿Vale? Esto es un fichero intermedio. No llega a ser binario, sino que contiene binario y alguna cosa más. Aquí en donde veis la T, vale, en esta línea de T es la traducción. ¿vale? En la de línea 0, ¿vale? posición 0, tiene todo esto como traducción. Esto de R lo que, lo que simboliza es lo que se llaman símbolos relocatable, que son relocalizables. ¿Qué significa esto de símbolos relocalizables? Vosotros cuando programáis, no programáis en un fichero, ¿a que no? Programáis en muchos ficheros. ¿Sí? Me habéis visto que yo acabo de traducir y he traducido un fichero. Los ficheros se traducen uno a uno, siempre. Como se traducen uno a uno, cuando estamos traduciendo uno, no tenemos ni idea de lo que hay en los demás ficheros. Si yo quiero hacer un programa en el que en un fichero tengo una cosa y en otro tengo otra, y desde un fichero uso la que hay en otro fichero... Los ficheros al final se juntan en un único programa que lo hace el linker. El linker es el que junta. ¿Vale? Pero en esa traducción que hay ahí, él tiene que saber algo para que luego el linker pueda juntar y desde un fichero saltes a una función que está en otro y cosas así. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Lo hace con esto. Si yo aquí, por ejemplo, le hubiera dicho quiero que llames a una función que está en otro fichero, él aquí... Habría puesto la llamada, que es CD, ¿vale? Si ya sabéis, el, el opcode para hacer un call es CD. Pero la dirección, que aquí ya está puesta a mano por mí, el C000, la hubiera dejado a cero, hubiera puesto dos ceros. Y aquí abajo, en la R, hubiera marcado: esto de aquí hay que relocalizarlo. Para decirle al linker: oye, esto de aquí no sé dónde está. El usuario me ha dicho que es el símbolo llamado tal cosa, como por ejemplo el nombre de la función vale sum, esto es el símbolo sum, la función de suma. Cuando lo linkes, pon la dirección. Para eso sirven estos ficheros intermedios, para que podamos tener el código separado y luego él cuando junta, lo que hace es parchear eso que se ha quedado a medias. Eso que en un fichero no sabe dónde está porque está en otro. Lo marca y cuando el linker junta, dice yo sé dónde está, esto está en la posición tal, llama aquí. Por eso además aquí ahora... Esto no está en ninguna posición de memoria, está en la cero, porque todos los ficheros, cuando se, se ensamblan, se ensamblan todos en la posición 0, salvo que le indiquemos explícitamente que eso se puede hacer, decir que una cosa es posición absoluta, pero esto es lo que se llama posición relativa. Yo estoy en la posición 0 y luego el linker dirá, estos 7 bytes los voy a poner detrás de estos 10. con lo cual esto que pone aquí posición 0, en realidad va a ser la posición 100. Y entonces es cuando todo se reubica, se recoloca, ¿vale? Por eso funciona así. Entonces, esto es lo que produce, y esto, el sim, son los símbolos, ¿vale? Que son nombres asociados a valores, que es lo que luego utilizará el linker para decir, ahora junto este con este y este con este, ¿vale? Esto es una tabla, simplemente. Vale, esto es para que tengáis una idea de lo que nos produce como salida el ensamblador genera los bytes, pero no directamente en un binario, sino que en esa representación intermedia .rel. Ahora, de ahí hay que llegar al binario. ¿Cómo llegamos desde aquí al binario? ¿Qué es que, ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer con esto? Lo he dicho, ¿eh? No sé si, si os habéis quedado con la copla. ¿Cuál es el siguiente paso? El linker. Hay que llamar al linker. Tenemos una representación intermedia y tenemos que decir al linker: cógete esta representación intermedia y generan un binario después de enlazar. ¿Vale? Aunque solo sea un fichero, quiero decir, lo enlaza, lo único es que lo convierte directamente a lo que toca. El linker normalmente va integrado con nuestro propio compilador. ¿Vale? Podemos llamarlo directamente, pero se le suele llamar desde el compilador. Cuando llamáis a gcc o llamáis a Clang, directamente está ahí el linker. Le podéis pasar, y lo hacéis, le pasáis los .o. Para que linke, estáis llamando solo al linker, ¿vale? Cuando le pasáis los .o. Aquí pasa lo mismo. Yo tengo en CPC Telera, en SDCC, el binario, el binario de SDCC, ¿vale? Este es el compilador. Y el compilador hace de linker, y entonces yo puedo hacer SDCC game.rel, pero si hago solo así, no va a funcionar muy bien. Primera cosa que nos dice. Oye tú. Yo tengo que enlazar esto. Pero ¿y el main? ¿Dónde está main en tu programa? No hay main. Fijaos además el símbolo. Que es con un subrayado delante. Porque es como lo hace C. ¿vale? C, los símbolos globales. Les pone un subrayado delante. Por eso main lleva un subrayado delante. ¿vale? Entonces necesito para que me enlace. El, el linker que haya un global llamado main, si no hay un global llamado main esto no enlaza, porque eso es lo que indica cuál es la posición de ejecución ya sabéis que necesito una posición de carga y una de ejecución ¿quién indica la de ejecución? main luego hay que definir main y lo defino con doble dos puntos para indicar que es global ¿vale? esto es lo mismo que si hago esto en este ensamblador estas dos cosas Decir el símbolo main es global y poner main con dos puntos y, o ponerlo solo así, ambas cosas son equivalentes. Acabo de definir un símbolo global y entonces ahora volveré otra vez a ensamblar y ahora vuelvo a linkar. Ahora he linkado, pero ojo, si el linko así solo, que veréis que ahora me salen más cosas, me sale un fichero de cómo ha linkado... Me sale esto que es el binario resultante, ¿vale? Binario en formato de Intel llamado IHX, ¿vale? Esto es un binario, ahora veréis que es un binario, ahora lo veréis, ¿vale? Y eh, estos son los símbolos, el map y el punto noi, que además veréis en muchos vídeos que eso lo, se usa mucho, ¿vale? Por ejemplo, si abro el game map, veréis que esto suele ser muy útil porque aquí hay un montón de símbolos con sus valores, algunos que son del compilador y no nos interesan, pero luego hay otros, como por ejemplo, ¿dónde está main? Main está en la posición 2.0a y de repente aquí hay un clock y un exit. ¿Por qué hay un clock y un exit? Bueno, pues hay un clock y un exit que dice que están definidos en el módulo CRT0. ¿Veis aquí que pone módulo CRT0 y main no pone módulo? Porque nosotros no hemos definido que main pertenezca a ningún módulo. Es un... Esto es que ha linkado dos cosas. Ha linkado lo que yo le he dado con una cosa, un módulo, llamado CRT0. Es decir, no me ha metido mi código solo, ha metido más cosas. Vale, yo no quería eso. El CRT0 es un fichero estándar que se suele meter porque SDCC es un compilador para embebidos. Y en los embebidos normalmente tenemos una ROM y una RAM. Y entonces cuando arranca el sistema hay que hacer en ROM una serie de cosas como por ejemplo todo lo que queramos que sean variables con un valor inicial hay que cogerlas de la ROM y copiarlas a su posición en RAM. Porque en RAM no estarán pero estarán en la ROM. Procesos como esos hay que hacerlos antes de llamar a main. Todos esos procesos que hay que hacer antes de llamar a main se hacen en el módulo CRT0. Pero nosotros no queremos que se haga nada de eso. Nosotros en Amstad no tenemos ROM. Entre comillas, yo decir, nosotros no estamos haciendo una ROM. hay la ROM del sistema. Pero nosotros solo tenemos RAM. Nuestro juego solo va en RAM. No queremos ese CRT0. Pero es que además hay otro problemilla en esto que hemos puesto. Y es que si ponemos esto así, la salida no va a estar en código Z80. Porque no se lo hemos dicho. SDCC permite compilar para distintas máquinas. Entonces, le tengo que decir que quiero... Que sea para el Z80, ¿vale? Y que no quiero que me ponga el CRT0. Porque no quiero que me añada eso, no lo voy a usar para nada, además me molesta. ¿Vale? Ahora me da un warning, que no pasa nada, pero este warning ya me habréis visto en algunos vídeos decirlo, que, eh, oye, es que no, no hay área de datos. Ahora os explicaré lo que son las áreas más adelante, no os preocupéis, ¿vale? Es un warning, de momento no le vamos a prestar mucha atención. Ahora veréis que lo que ha generado el map, ¿vale? Si ahora me voy al map. Ahora veréis que en mis valores solo está main, pero sigue habiendo algo un poco... ¿Está en 200? ¿Por qué está main en 200? Yo, yo quiero main en 200, la no, verdad. Pues lo quiero... ¿Dónde lo quiero? ¿Dónde quiero que esté main? En 4000. ¿Vale? Entonces hay que decirle que queremos que main esté en 4000. Si no le decimos que queremos que main esté en 4000, pues evidentemente algo no va bien. Bien, en SDCC hay. Eh, que no recuerdo la, el valor exacto, pero es, hay que decirle que el código, ¿vale? Que es, si no me equivoco, es el... Esto es el nombre del codeseg. Hay que ponerle el que el código esté en 4000. Eh, Codelock, esto es, ¿vale? Lo veis ahí. Hay que ponerle menos menos code lock para decirle dónde está localizado el código, ¿vale? Así que hay que añadirle también que nuestro código está en la 4000, ¿vale? O sea, que donde empiezan los bytes es la posición 4000. Y ahora sí, con todo esto que hemos hecho, veis que ahora sí el código está en 4000, main está en 4000, ¿vale? Y ahora veremos el aspecto, como os decía, que tiene lo que nos ha generado como binario, que es el IHX. Este es el IHX, el formato binario de Intel, porque es un binario en texto, ¿vale? O sea, esto que veis ahí es una representación binaria que podéis identificar que es binario porque identificaréis nuestro código, ¿vale? Nuestro código que empieza aquí. Todo ese código tiene... Algo aquí al final, que no es nuestro, ¿vale? Como señalizando el final de esta línea. Tiene cosas aquí al principio, indicando dónde van y cosas de ese estilo. Esto hay que convertirlo todavía a otro formato binario mágico. Esto ya es menos relevante, pero hay que convertirlo para poder llegar hasta, hasta nuestro binario. Y todos estos pasos, que estoy haciendo aquí a mano, se van a hacer automáticos cuando uséis TPC Telera. Pero tenéis que tener en cuenta que pasa todo esto, ¿vale? Entonces, siguiente parte... Sihx hay que convertirlo a otro formato y eso se hace con una utilidad que tiene Cpc Telera que se llama extubin, vale, hexadecimal a binario. Esta utilidad extubin le decimos que el byte de padding es cero en el game.ihx, ¿vale? Esto es para decirle que el relleno que nos meta tiene que ser ceros cuando convierta, ¿vale? Al convertir, los rellenos pueden ser lo que queramos, yo quiero que los rellenos sean cero. Y esta salida, si algunos habéis utilizado cpc3 en algún momento, la habréis visto. Y si no, a partir de ahora os fijaréis en ella. Esta salida es la salida del ex2bin cuando convierte el ihx que hemos generado con el compilador a binario, que ahora sí, este binario, veréis que está aquí, si no me equivoco, gamebin, ya está generado a las 6 y 11, y este gamebin que hemos generado ya es el binario nuestro definitivo, que si lo vemos con exdum, veréis que es todo esto para llegar a que nuestro programa esté en el binario. Y por supuesto falta el último paso que ya sabemos cómo se hace, que no lo voy a repetir, que es el cpc-tu-cdt, que nos lo, conviene, nos, los mete, o sea, nos lo mete en el cdt, que ojo, si no borro primero el cdt, lo que va a hacer es añadírmelo, porque el cdt es una cinta, y como cinta se pueden añadir ficheros. Entonces no quiero que me lo añada a continuación, sino que me cree uno nuevo, y ya está. Estos son todos los pasos desde el ensamblador hasta el binario. Y en todos esos pasos hay una parte importante, solo hemos hecho un fichero. Pero podríamos haber hecho más de uno. Podríamos haber hecho dos, tres. Y los haremos. Entonces, tenéis que tener en cuenta que aquí es. Cada fichero que nosotros hagamos. ¿vale? Tendremos fichero 1, fichero 2, fichero 3. Cada fichero va a pasar por ASZ80. ¿Vale? Todos van a pasar por ASZ80. Individualmente. ¿vale? Todos individualmente se convertirán al fichero x.rel ¿vale? aquí será el 1, 2, 3 se convierten a rel como habéis visto todos estos rel de aquí luego después se los pasamos al compilador juntitos a SDCC que produce el ihx ¿vale? este ihx es el que se convierte a binario y este que si no me, no me queda más espacio por aquí, sino este es el que finalmente se introduce en el CDT o en el DSK, vale porque este podemos tener fichero de disco. También, CPC Telera, os crea un snapshot de la memoria donde ya lo ha puesto en la RAM en la posición que quedará justo después de cargar el CDT. vale Pero este es todo el proceso. Nosotros habíamos empezado haciéndolo todo a mano directamente, yéndonos a la RAM y escribiendo. Y esto es todo lo que hay ahora. Súper importante en este proceso es esta parte. Los ficheros se ensamblan por separado. Por eso nos hacen falta los includes. ¿Para qué sirven los includes? Un include, y esto lo he dicho muchas veces, pero quiero que lo tengáis muy claro, un include lo único que hace es un copy copypaste. Cuando nosotros ponemos include en un fichero, eso se va a procesar antes de ensamblar lo que hace es, ponemos include fichero f1.h, entonces él coge el fichero f1 y lo copia ahí, y después se lo pasa al ensamblador. ¿Vale? Eso es lo que hace. Por eso, los includes, lo único que hacen es copiarnos una información que usamos en varios sitios para no repetirla. Ponemos en un fichero de cabecera una información que la vamos a utilizar en varios ficheros, y en los demás ponemos include. ¿Vale? Esa es la idea de un include. Después... Esto para que ensamble, no hay problema, pero para que linke, lo que tenéis que tener cuidado es que el linker os dará errores si en un sitio decís que llame a una función y en otro lado no existe. Os dará, no encuentro esta función. ¿Por qué? Porque en el ensamblador vosotros podéis decirle, esta función es global, y el ensamblador cuando hace este paso genera un rel pensándose que esa función existe, como habéis dicho y como, como os he explicado, poniendo dos ceros diciendo el linker ya se encargará de rellenar esa llamada yo solo sé que eso existe cuando el linker llega dice, oye pues esto tú pensabas que existe, no existe, error del linker ¿habéis tenido errores de linkado alguna vez? ¿sabéis lo bonitos que son los errores de linkado? son preciosos porque no dicen nada de información de dónde está el error y no lo dicen por esto porque cuando hemos llegado aquí, la información que había ahí se ha perdido. No te pueden decir de qué fichero viene. Te dice, oye, estoy ensamblando algo, o sea, estoy linkando algo, y aquí dice que debería de haber una función zoom y no la encuentro en ningún sitio. Pues esto es todo lo que nos dice. Hay que tener cuidado con esos errores. Vale, visto esto, ahora es cuando podéis entender mejor si yo esto lo transformo en esto. Decidme. Algo que no entendáis. Por ahí en el chat alguien dice jr punto. Aquí en clase nadie se atrevió a decirme que no entiende lo que es jr punto. ¿Qué puede querer decir jr punto? Salto infinito. Salto a sí misma. Punto es a sí mismo. Sí y no. ¿Vale? Ahora os voy a explicar con lo que hemos visto. Lo voy a ensamblar. ¿Vale? Y entonces veréis... si lo ensamblo, me vengo aquí y abro el ficherito que me genera el ensamblado, que es el punto .rel, ¿vale? Aquí veréis que lo que me ha generado es lo mismo exactamente que teníamos, ¿vale? Con lo cual he hecho el mismo programa, pero si me vengo al LST, que es donde me dice qué ha hecho para ensamblarlo, veréis que, bueno, todos los comentarios que he puesto aquí arriba, pues simplemente no los ha traducido por nada, son comentarios, los ha ignorado. A continuación veréis main... Y fijaos que main pone 0 ¿Qué, ¿Qué puede significar esto? Que ha traducido main por 0 ¿Qué puede significar traducir main por cero? Y jr. Punto es exactamente lo mismo que en WinApe jr$, solo que este es otro ensamblador, no es el de WinApe. Que calcula la posición en la que está y calcula cuánto tiene que saltar. Vale. Alguno de vosotros que estáis aquí presentes pensáis que esto tiene un significado lo de poner cero donde pone main. ¿Qué es main? No es una función. Es una etiqueta, correcto, ¿vale? Nosotros llamamos main a toda la función, pero esto esto en sí mismo es una etiqueta. ¿Qué son las etiquetas? Ah, no me gusta esa definición. No son áreas. Ix, va bien, pero Ix. más precisión. Una etiqueta es una dirección de memoria con un nombre, correcto. Es el nombre que le hemos puesto a una dirección de memoria. Por tanto, aquí lo que él me está diciendo es, tú estás llamando main a cero. ¿Por qué cero? ¿Por qué no 4000? ¿Por qué cero? Porque estamos todavía en el primer paso de la traducción y estamos traduciendo un fichero y se ha traducido relativo a sí mismo. El fichero empieza en cero al principio. Y luego después se va a 4000 cuando en el linker le decimos quiero poner el código en 4000, el código solamente es esto, no hay nada más, por tanto el primer byte va a 4000. Pero cada fichero se traduce siempre relativo a sí mismo empezando en cero. De modo que como este es el primer símbolo del fichero está en la primera dirección de memoria de este fichero. Si luego estos bytes van a parar a la posición 8000 ese 0 será 8000. Pero de momento ese cero es el principio de este fichero. Por tanto main como está al principio es cero. Y esto ya os da una idea de cómo funciona el ensamblador. El ensamblador va de arriba a abajo traduciendo y lleva un contador interno de dirección de memoria. Llevo un contador interno. Cuando he llegado aquí y voy a traducir cuánto vale main, ese contador interno de dirección de memoria vale cero. Por tanto, main vale cero. Vale lo que valga el contador de memoria actual, de por dónde voy. Cuando llego a la siguiente dirección de memoria, que es aquí, sigue siendo cero. Es decir, esta dirección y esta son la misma. Porque main no ha creado ningún código. Aquí no hay código, no hay bytes en la memoria. Poner main no genera nada en la salida. Las direcciones de memoria, las etiquetas, no existen en el código máquina. Solo existen en nuestro mundo de piruleta del ensamblador, donde podemos hacer magia y poner etiquetas, pero en el código máquina no existen las etiquetas. Por eso ahí no hay nada en el código máquina. Solamente que el ensamblador dice, bueno, pues yo a partir de ahora donde vea main, pongo cero, que es lo que es así. Vengo aquí, sigo estando en la dirección cero y veo LDA, 88. ¿Cómo se traduce esto en código máquina? 3e, 88. Por tanto, genero dos bytes que van a ir al binario final. En la posición 0 y en la posición 1. Mi contador aumenta y ya estoy en la posición 2. Si yo ahora aquí abajo pongo una etiqueta, la etiqueta valdrá 2. Porque ya llevo dos bytes emitidos al binario. ¿vale? Llego a la siguiente instrucción y la siguiente instrucción es la 32. ¿Por qué? Porque estoy metiendo en una dirección de memoria el contenido de A. Meto en la instrucción 32 y veréis que aquí yo he escrito la dirección de memoria en el orden normal que nosotros manejamos. Y él ya me hace el Little Endian. Porque él está generando código máquina mientras que yo estoy escribiendo en ensamblador. En ensamblador me puedo permitir el lujo de poner las direcciones bien en el código máquina son Little Endian. Esto es súper importante, meterlo en la cabeza código máquina es único. Cualquier procesador Z80, su código máquina es siempre el mismo. No puede haber diferencias en el código máquina en Z80, sea un Amstrad, un Spectrum, un MSX o cualquier máquina que lleve un procesador Z80, pero el ensamblador puede ser totalmente distinto. En el ensamblador podemos poner, podemos poner Evada dabra, si queremos, ¿vale? Da igual, yo puedo hacer una macro que se llame así y luego él la traducirá por lo que tenga que traducir. ¿Código máquina es único? ¿El ensamblador? No. Y de hecho veréis diferencias entre este ensamblador y el de WinApe. Son distintos, hay ligeras diferencias, aunque se parezcan mucho. Entonces, aquí traducimos esto y sale eso, 3 bytes, que es lo que esto ocupa. Por tanto, 2 más 3, 5, la siguiente cosa va a la dirección 5. Traduzco. JR punto. Y aquí es donde viene lo que vale punto. Punto es el valor del contador que yo llevo ahora mismo de dirección de memoria. Con lo cual yo aquí lo que estoy poniendo es JR5, que es lo que vale punto cuando estoy aquí. Y esta es otra diferencia entre el ensamblador y el código máquina. En ensamblador yo cuando pongo un salto, pongo a dónde quiero saltar. En código máquina, si estoy haciendo un salto relativo, tengo que poner la dirección relativa, el desplazamiento desde esta posición hacia donde quiero saltar que es menos 2, menos 1, menos 2 ¿vale? para llegar al 5, que es lo que he puesto aquí aquí he puesto JR 5 porque este punto representa exactamente el valor de la dirección de memoria donde estoy ahora y eso lo podéis ver porque es totalmente equivalente a que yo haga esto cuando yo pongo esto DDD valdrá 5 y este JR es a la dirección 5, lo vais a ver ahora que traduzco en un momentito y ahí veréis que ahora DDD vale 5 como veis ahí y al poner JRDDD estoy haciendo un JR a la dirección 5 pero como JR relativo menos 1 menos 2 para llegar a 5 ¿vale? ¿Se entiende el proceso de traducción? Es súper importante que lo tengáis presente. O sea, esta clase la he dedicado entera a esto para que tengáis presente el proceso de traducción y que eso emite bytes. Pero, ojo, hay cosas que no emiten bytes. Yo en este ensamblador puedo crear constantes. Y cuando hablamos de constantes, muy a menudo, bueno, es que es una constante, pero no pensamos en las diferencias entre el ensamblador y el código máquina. Siempre vamos a producir código máquina, pero hay cosas que solo viven en el ensamblador. Las etiquetas solo viven en el ensamblador. Cuando se traduce al código máquina, solo hay direcciones de memoria, no hay etiquetas. ¿Vale? Lo mismo pasa con las constantes. Si yo quiero hacer esto, ¿vale? yo puedo hacer esto. ¿Vale? y también puedo hacer esto, ¿vale?, puedo hacer esto tal cual, sin ningún problema, y si ahora ensamblo, veréis que no da error, y cuando me venga aquí veréis, color igual a 0x88, y fijaos, esto no me lo pone aquí, me pone aquí, ¿por qué?, ¿Por qué está ahí y no hay? ¿Qué creéis, ¿Cuál es, creéis que es el motivo de que esté aquí y no hay? Luego lo sustituye, sí. Pero ¿por qué? Cuando yo hago esto, él lo pone aquí. Que, ojo, esto no significa que él haya escrito 0088 en el binario resultante, porque lo que él escribe en el binario está aquí, no hay. ¿Vale? No ha escrito nada en el binario al traducir esto, sino que ha dicho 88, y eso es lo que está diciendo, es que color vale 88, pero lo pone aquí y no allí, y es porque esto no es la dirección de memoria actual donde estoy produciendo. esto es un valor que yo le he asignado a color y que es un valor absoluto, no es relativo, es absoluto, mientras que esto es un valor relativo de dirección de memoria. Los dos son símbolos, pero no son exactamente iguales es una constante que yo he definido con un valor concreto, esto es una dirección de memoria que se define en el momento en que yo traduzco. ¿Vale? No es exactamente igual. Hay ligeras diferencias. ¿Vale? Como veis, luego después, si bajo, vais a ver que efectivamente, donde pongo ldvm él me lo traduce por el c000 y donde he puesto el ld color, me ha puesto el 88. ¿Vale? Así creo constantes que son algo que vive aquí en el ensamblador no vive en el código máquina todo esto hay que hacer esa transformación lo mismo si creo macros vale yo puedo crear una macro y esto es una macro y las macros lo que son es una sustitución que se realiza antes de ensamblar. Cuando él encuentre en mitad del código algo que ponga draw pixel esto coma esto, él lo traducirá por lo que pongamos nosotros aquí dentro. Y de hecho, yo lo que voy a hacer es esto. ¿Veis ya por dónde va? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Vale, vamos a ver si funciona. No se queja. Y ahora vamos a ver cómo él ha traducido esto. Fijaos, yo aquí pongo macro. ¿Lo veis aquí? Que aquí está la macro definida. ¿Vale? O para ser exactos, esto es lo que se llama la declaración de la macro. Porque definir es crear cosas. Esto simplemente es decirle al ensamblador... Oye, cuando tú veas drawPixel, pon esto. Y entonces esto no genera ningún código, como veis aquí. Yo creo una macro y eso no genera ninguna salida. La salida se genera cuando voy más abajo y entonces él se encuentra Pixel, vale Él se encuentra drawPixel, vmm, color, y entonces genera esto. Esto de aquí es generado por la macro, porque si os fijáis ya no está en mi código. Yo aquí en mi código ya no tengo SLD, está en la macro. ¿Qué ha hecho él? Cuando ha encontrado esto, a la hora de traducir, lo que ha hecho es expandirlo por esto de aquí. Sustituir eso por esto. Y después ensamblar. ¿vale? Así que es lo que ha hecho al llegar aquí. Ha visto Dropixel y en la posición 0 ha expandido todo esto que es lo que contiene Dropixel. Y todo esto son herramientas que tenemos en el mundo del ensamblador que nos van a facilitar la vida y nos van a permitir hacer maravillas que no hacemos fácilmente en código máquina. Pero no olvidemos que podemos meter código máquina a mano. Es decir, yo puedo poner pixel y en vez de poner este JR de aquí, yo puedo poner aquí directamente esto. Porque va a producir exactamente el mismo efecto, eso, que el JR. Él va traduciendo y cuando llega aquí... Escribe un 18 y escribe un FE en el, el código máquina resultante. Y si yo hubiera puesto un JR punto, hubiera escrito un 18 y un FE. Es exactamente lo mismo. El traduce y genera bytes de código máquina, o yo le digo, genérame este byte directamente. Este que yo quiero que generes, aquí. De modo que, si habéis llegado algunos al nivel 3, habréis visto en algún momento que decimos, vamos a usar una variable. ¿No? Vamos a usar una variable... En realidad, el concepto variable tampoco existe. El concepto variable es un concepto de matemáticas que hemos heredado en informática. Variable es matemáticas, no es informática. Nosotros le llamamos así, ¿por qué? Pues Porque a las incógnitas en matemáticas se les llama incógnitas en una ocasión y si no son variables. ¿Sí? Por eso lo hemos heredado. Pero es que realmente lo que nosotros queremos decir es un valor que almacenamos en la memoria y que lo hacemos cambiar. Un valor que almacenamos en la memoria tiene que estar en la memoria. ¿Cómo pongo yo un valor en la memoria? Pues como he estado haciendo ahora, yo pongo db00 y eso hará que antes de todo esto él genere un 00. Ese 00 se mete en el binario, se mete en el CDT, se carga a la RAM y por tanto en esa posición habrá un 0. Como yo sé que en esa posición hay un 0, puedo escribir en él. Porque si en vez de escribir en esa posición, escribo en esta de aquí abajo, me cargo el código. El código también está en la RAM, si escribo encima de él me lo cargo. ¿Vale? Por eso es lo que hago. Pongo un 0 y yo sé que ese 0 lo puedo usar para cosas. Y para usarlo le pongo una etiqueta. Porque así sé con esa etiqueta en qué posición de memoria se ha generado ese 0 para acceder a ella y cambiarlo. ¿vale? Si en vez de poner un 0 pongo un 88 y luego lo que pongo aquí es este draw pixel, lo voy a quitar ya vale para que sea más cómodo y entonces pongo lda coma a que va a quedar muy bonito a lo voy a llamar de otra manera porque si no queda raro vale y aquí vmem. vale ahora lo que tengo es un valor de color que lo tengo almacenado en la ram lo leo al aquí a la a que es el, el registro y lo escribo en la memoria de vídeo, en otra posición. ¿Lo llamamos variable? Sí, lo llamamos variable, pero ojo, no os dejéis engañar por el concepto. Tenemos muy interiorizado el concepto de variable como una especie de símbolo donde metemos cosas y que cambia, pero en realidad lo único que existe es ram donde cambiamos valores. Cuidado con eso porque en muchos años he visto, y pasa en el curso de ensamblador, que por llamar a eso variable, mucha gente se confunde. Solo por llamarlo variable. Porque quien ha programado antes y coge un código de alto nivel, C, C Sharp, Python, lo que sea, y está acostumbrado a usar variables, cuando yo digo que esto es una variable, se confunde y deja de interpretar que esto es una etiqueta, deja de interpretar que esto no hace más que escribir un byte en una posición de un binario que luego va a la RAM, eso queda como detrás del concepto variable y no hay que dejar que eso pase porque si no nos confundiremos meteremos la pata vale todo esto hay que tenerlo claro fijaos ahora que cuando yo traduzca esto a ver que no estoy mirando el chat tiene alguna desventaja la macro porque si no podemos crear nuestro lenguaje de mayor nivel eh, las macros no tienen ni desventaja como tal, quiero decir, tienen ventajas e inconvenientes. Una macro es una sustitución. Y de hecho, las macros ya las habéis utilizado, no en ensamblador, pero las habéis usado en C. Define gera, genera macros. Define no es una constante, es una macro. Es cuando veas esto, lo sustituyes por esto. Solo es una presustitución. Eh, desventaja de las macros: eh, el problema es cuando fallan. Cuando hacéis una macro. Eso hace una sustitución agnóstica que se llama. Las macros no saben ensamblador. Las macros solo es, tú ves esto, lo sustituyes por esto otro. Y si este otro que le habéis puesto ahí es la letra de una canción, os la pondrá en mitad del código y cuando el ensamblador vaya a ensamblar dirá, no entiendo nada. ¿Vale? O sea, la macro es agnóstica. Podéis poner lo que queráis, aunque esté mal. ¿Vale? Luego después os dará error, no la macro, sino el código que la macro ha generado. ¿Vale? Por eso es importante que conozcáis los ficheros LST porque cuando una macro falla vais a tener que ir ahí a ver qué sustitución ha hecho y qué error ha causado. ¿Vale? Eh, ¿Por qué el 88 de X lo pones directamente y el de color lo pones con 0X? Eh, ¿Vale? Porque eh, me he equivocado. Simplemente he puesto 88 y no es que lo ponga de una manera o de otra. No sé qué he hecho ahora. A ver. Que no me deja escribir. Um... Ahora. Si yo pongo esto, y si pongo esto, ¿vale? Porque lo estáis preguntando en el chat. Eh, no es lo mismo, ¿vale? Simplemente me he equivocado, quería ponerlo de abajo, y ahora pongo los dos para que lo veáis. ¿Vale? Porque voy a ensamblar, ¿vale? Y entonces veréis en el ensamblador la diferencia entre uno y otro, en el byte que emite en memoria. Está claro que no es lo mismo, ¿no? Esto es 88 en decimal, esto es 88 en hexadecimal. Como la salida es en hexadecimal, 88 en hexadecimal es 88 en hexadecimal, pero 88 en decimal es 58 en hexadecimal, ¿vale? Cuidado con eso, ya habéis visto que simplemente estoy hablando o contándolo y se me ha escapado, pues ya esto va a pasar, ¿vale? Os va a pasar, pero bueno, aquí veis que es fácil de ver el error, ¿vale? Por tanto, esto era así, y esto es propio de este ensamblador, ¿vale? En muchos otros ensambladores esto se pone, de otra manera, en WinAPE se pone así, aquí creo que también deja, ¿vale? Si queréis poner en este ensamblador creo que también, ah, no, no le gusta, ¿vale? Le gusta así. En otro se pone con el ampersand para decir que es hexadecimal, aquí no. ¿Vale? Y lo mismo que lo pongo así, puedo hacer esto. Como este color vale 88 en hexadecimal, puedo ponerlo aquí y ya está. Y se ensambla y como veis, podemos combinarlo de una manera o de otra. ¿Vale? Tenéis ya con esto un digamos una introducción fuerte al tema de cómo va el ensamblador y cómo va la traducción. Solo queda un detalle que lo veremos más adelante poco a poco y es el tema del linker de múltiples ficheros. ¿vale? Pero bueno, también tenéis en los primeros vídeos de años anteriores alguna referencia a esto y ahí os explico también el tema del linker. Dime. La macro no puede crear duplicidad de código. ¿no? ¿La macro qué? No puede crear como duplicidad de código. Que si la macro no puede crear duplicidad de código. Quiere decir que cada vez... Cada vez que sustituya una macro, vuelve a generar lo que la macro genere. O sea, si yo uso la macro tres veces, ¿vale? Eso es otra potencial desventaja de las macros según para lo que queráis usarla. ¿Vale? Si yo aquí hago, imaginemos, Drop Pixel y pongo en 0xc000, pongo 88, y ahora hago así y hago Drop Pixel, Drop Pixel, Drop Pixel, y escribo en el 1 y en el 2 y escribo 80 y 0.8, por ejemplo, ¿vale? Si yo ahora esto lo ensamblo, veréis que básicamente lo que me va a hacer es que cada drop pixel me ha generado ld, a, coma lo que sea, ld, 0x, 00 ld, a, lo que sea, está generando una sustitución de código. Es como si yo hubiera escrito tres veces a mano y hubiera hecho copy-paste. Solo que, claro, a ver la ventaja de la macro es que yo leo esto y es como bastante más claro ¿no? lo que estoy haciendo. Es bastante más evidente, pero eso está generando código. Cuidado. Esto me ha generado tres veces el código. Si yo esto de aquí en vez de ser dos líneas fueran 20, aquí habrían 60. Y a lo mejor me tengo que plantear en vez de una macro una función para pasarle parámetros y que sea más cómodo. Eso depende de lo que penséis hacer. En algún momento es más Útil generar macros y en algún otro momento es más útil hacer funciones. Cada cosa para lo suyo. Vale, como iba diciendo, ya tenemos claro cómo funciona esto. Vale, antes de acabar hoy con todo esto, vamos a hacer una, una pequeñita cosa. Vale, que esto todo lo hemos hecho a mano. Vale, todo esto lo hemos hecho a mano y ya hemos visto los ficheros que se generan y tal. Todos estos ficheros en CPC Telera se generan en la carpeta OBJ. De modo cuando compiléis, ensambléis con CPC telera, todo esto va a parar a la carpeta OBJ y podéis mirarlos ahí, mirar el punto map, mirar los LST, mirar las cosas para saber qué ha pasado durante un ensamblado. Ahora que ya los entendéis, ya podéis mirarlos. ¿vale?